Hola chicos de YouTube, aquí está con un nuevo video para el canal Hoy les voy a enseñar cómo sacar iconos prime O buenas cartas por así decirlo con bueno, soy como Messi 95 para ahí algún 2, 93, Y así Bueno, sigamos con el video eh, Uno de los métodos que más me sirve Y se puede compartir es Abrir Paquetes más 83 a veces no, a veces no sale nada, pero si estás un buen tiempo, eh, puede que te salga algo muy bueno. Por ejemplo, a mí me salió esto: miren, aquí me salió un pl 98 abriendo packs más 83. Estuve aproximadamente una, una hora más o menos, o 30 minutos por ahí abriendo cosas abriendo sobres, y me salió un pele también me salió un Maradona 97 mientras abría los, eh, los los packs y hablando de Maradona 97 hay un sorteo activo de 30 Maradona 97 que les estaré dando llegando a los 15 subs así que ahí suscríbanse, los que quieran participar, comenten participo y dejen su ID de Google Play en los comentarios también algo que les recomiendo sería ocupar auto clicker, que lo tengo aquí, que te puede ayudar mucho, solamente necesitas supervisar qué cartas salen, por ejemplo, si me... a ver, ahí le damos a, que le, le dé saltar, que le dé a... a vendidos y siguiente parte, y ahí lo pueden estar viendo en buen tiempo, y bueno. Estuve abriendo uno sobre, unos cuantos sobre más de 83 y les dejaré las cartas que me salieron.